Hola, ¿qué tal mi gente? En este video tutorial vamos a aprender cómo yo puedo agrupar varios objetos. Aquí yo tengo uno, dos, tres, ahí hay cuatro objetos, hay dos círculos, está esa figura y luego está esta figura que parece como una luna. Si ustedes se fijan, cuando yo muevo la figura, se mueve como si fuera una sola. ¿Cómo lo hicimos? A continuación vamos a explicar paso por paso. Ok, lo primero que voy a hacer es que voy a ir a insertar, ok? y voy a dibujar un círculo, voy a tomar la herramienta de círculo, voy a presionar shift para que el círculo sea uniforme, ese círculo yo quiero que no tenga relleno de nada, formato, vamos a darle relleno de la forma sin relleno y luego entonces nos vamos ahí a donde dice formato siempre, contorno de la forma, contorno, grosor, vamos a poner el grosor ahí, ok, vamos ahora simplemente control c y control v para copiar y pegar otro círculo ok control c para pegar y control v para pe eh, pegar entonces simplemente yo voy a poner un círculo más pequeño y le voy a dar shift para que se uniforme ok suponiendo que yo quiero eh, poner convertir esos dos círculos en una sola de manera que cuando tenga que mover no tenga que mover toda la figura sino que simplemente yo le voy a dar a primer círculo y voy a presionar control y luego voy a presionar el próximo círculo y le voy a dar con el control presionado entonces clic derecho me va a salir la opción que dice agrupar y si le doy a agrupar fíjense ahora cómo yo selecciono y muevo la figura si yo quiero dibujar algo adentro por ejemplo suponiendo que yo quiero dibujar algo que se me ocurre brevemente ¿verdad? fui aquí a la herramienta de insertar y e inserté de esa forma ahora vamos a, a simplemente insertar otra forma ¿verdad? vamos a darle insertar vamos a buscar este que parece como una luna entonces ahí vamos a hacer la luna vamos a ponerla más pequeña vamos a voltearla Entonces voy a enviar la luna al fondo, le voy a clic derecho, traer al fondo. Ok, entonces si ahí se fijan, yo cada vez que tendría que mover la imagen, tendría que mover primero entonces la circunferencia y después si mover la taza, mover una parte y luego mover la otra. No, queremos que la taza sea todo una sola imagen. Simplemente presionamos un objeto, le damos control y presionamos el otro objeto y ahora sí, clic derecho, agrupar y ahí tenemos. Entonces, fíjense que ahora los dos círculos son una sola pieza y la taza es una sola pieza. Si quiero que todo sea una sola pieza, simplemente selecciono primero el círculo, control y luego selecciono la taza y le doy clic derecho, agrupar. Ahora toda la imagen se va a volver, entonces si la quiero poner pequeña, por ejemplo, Miren ahí. Nada señores, hasta aquí este video. Espero que les sirva y ayude. Lo único que tienen que hacer es presionar el botón de control y seguir seleccionando con el mouse. Nos vemos en la próxima.